Estamos con el Lucho en Las Viñas Vamos a hacer un test hoy día Yo voy a bajar primero en la Snap y después en la FUS El Lucho va a bajar primero en la FUS y después en la Snap Vamos a ver cómo nos va Somos eh, dos ciclistas distintos en estilo Así que vamos a ver cómo salen los resultados Y esta es la primera bajada de dos que vamos a hacer Exacto Se viene bueno Tranquilo Y nos vemos abajo Ya pues bro, ahí lo subí A ritmo, seguro, sin matarse Mucho bla bla Max, yeah. Let's go, buddy. Wow. Let's get that That's it. Oh ¿Cómo estás? Quédate ahí nomás Quédate quieto ¿Cómo estás, güey? Estoy respirando, respirando Voy a hacer la cresta ¿Me sentís bien? Sí, fue el sí. La cámara se está cagando quedó por ahí arriba ¿Estás grabando? Este es una vuelta para adelante wey. Y bueno, creo que ha sido todo Duró poquitito La verdad no sé qué pasó ¡Buena, Lucho! ¿Qué pasó? Me maté atrás tuyo No te creo De cabeza ¿De cabeza? Tirando. Oh. Eh, piso, aire, piso y aire ¡No! A mí me pareció raro que no llegara ahí todavía Sí, ¿Qué este fue lo que le pasó, lo único No, no pasa nada, no, Entonces, estáis bien ¿Estás bien? Sí, me pegué fuerte en el pecho, que hice respiración Pero me impresionó la velocidad con que le pegué al suelo ¡Concha! Man. ¡Ay, qué bueno que no te pasó nada, lujo. GoPro El anclaje se quebró, la patita. Ya. Yeah. ¿Ah, no se quebró el chesty? Sí, el chesty se quebró chesty también. ¿Qué pasó? Y... Está pegado y... con tierra, cacha. Oh. Me encontré que venía en una cuna. Se le pegó tierra al imán del parlante y suena raro el pito. Mm. Ahí mejor caleta al precipicio yo venía atrás de él y veo que hace como una vuelta carnera una weá así muy rara fue así ¡Pah! oh qué susto weón. pero que lata por la grabación weón. no, no da lo mismo sido... soy, soy el único que queda para seguir con el test yo estuve a punto de matarme un par de veces también está super resbaloso la cara está súper jabonoso contra... ah, esperemos no morir <risa> cuídate ya Vamos. Oh la oh, oh. Oh, haber perdido ahí mismo oh. Uno de los principales motivos Por el cual digo que este no es un test definitivo Es que esta bicicleta la han dado probablemente tres o cuatro veces no más, todavía no me acostumbro y los neumáticos no me gustan, pero va a ser interesante ver cómo sale. gana el lucho en esa valla arriba la rueda delantera ¿Sí? no en esta valla arriba el marco arriba la rueda trasera es muy distinto más acción Рой! Mira, bueno. Gracias. ¡Uf! Uh, oh, no puedo haber perdido ahí. Mismo. Uh. Uh. uh casi. No. Ya Alex. Demuéstranos lo que sabe hacer. Yeah, Tienes que sentarte acá. Va a hacer de manejo para el YouTube. <risa> ya dime que es todo. ¿Qué tenía ahí abajo? Embriague, freno, acelerador. Perfecto. Y el freno bueno mano está acá. Tiene más torque, así bien, más difícil que se apague. <risa> Tú sabías, pues. <risa> Super bien. Aprieta el, emb el embriague primero y el acelerador después. Eso. Oh, qué más cómodo manejar esta camioneta que, la, que el auto de mi palona. Sabes que el auto petrolero eh, perdona más porque tiene más torque. Ahora ponte oh. tú aprieta el embriague, Soltáis el acelerador al mismo tiempo. Y ahora mete primera, suavecito. El embriague suéltalo despacito. Para que agarre. ¿Cachai que es más suave? Entonces ahora acelera de nuevo y pasa a segunda Puede ser todo despacio. Ahí tú, ahí. Perfecto. Tercera. Tercera nunca le he llegado. Dale. No Dale, sí, sí ¿Sí? Sí, no No, quinta, ¿cierto? Apreta la embredilla Suelta la embredilla de espacio Eso No hay apuro, ¿cachai? Ay, oh, qué rico esta cabinera Acelera y no te tercera. tercera Mira, no hazlo ahí Tírala para adelante Y la volví a tirar para Eso Perfecto Oh, qué rico <risas> Lo hacéis súper bien, güey. Super, super bien Oh, justo se cerró oh. Perfecto, el freno mano Hacia arriba, ¿cierto? O sí, sea, ahí está listo Buena Germán, Bye, Germán. <risa> oh, oh, super Que gran oportunidad Yo me quería reír un rato <risa> <risa> Nunca pensé que iba a poder manejar te así bien, bueno. super. Oh. Este socio acá atrás oh. pinchó, Así que... Vamos, ¿no? Tremendo día de descenso, por razón, Lucho y el Alex practicando un poquito de maneje, muñequeo yeah. ¡Bravo Si te gustó este video, dan un like Seguro se vienen más test Porque este, como les contaba, no es definitivo Si tienes algún amigo que no sepa manejar O sea bueno para caerse en bici Compártalo yeah. <risa> Y suscríbase al canal para seguir viendo videos de este estilo Nos vemos en el cerro